Amado mal cebado tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo mamá me ha de contarte lo mucho que este año Bajo ese cielo estrellado, donde es comulga los bombos con los vientos